Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fermín y soy uno de los fundadores de clase 21 Les doy la bienvenida al tercer módulo del curso de Comunicar la Biodiversidad. Esperamos que hayan disfrutado de los módulos anteriores y que les hayan resultado entretenidos, interactivos y enriquecedores. Al igual que en el módulo anterior, encontrarán una diversidad de materiales en forma de PDF, videos, infografías y demás recursos con los que esperamos que puedan aprender y adquirir nuevos conocimientos. En este módulo nos enfocaremos en diferentes herramientas que pueden utilizar como comunicadores específicamente enfocadas en la biodiversidad. Al mismo tiempo trabajaremos en el foro eh, donde podrán encontrar acceso al anterior webinario con la especialista argentina de la Fundación Ambiente de Recursos Naturales, Ana Dipangracio, Pangracio y también habrá una clase en vivo, un webinario, en el que ya les indicaremos la fecha en detalle en el módulo donde podrán hacer preguntas y escuchar la participación de una especialista en comunicación trabajando específicamente con los temas de biodiversidad. Cualquier consulta o necesidad que tengan, con Damian estamos disponibles eh, y esperemos que sigan disfrutando el curso y nos vemos la próxima. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este módulo 3, enfocado en la comunicación de la biodiversidad. Los... Estudiosos de la comunicación de la biodiversidad en los medios de comunicación analizaron que hay dos tipos predominantes de coberturas y los dos tienen problemas. El primer tipo de caracterización de noticias sobre biodiversidad cae en el, en el catastrofismo. ¿Qué significa esto? Que se le da énfasis y llegan a los medios las noticias que tienen que ver con catástrofes naturales o conflictos ambientales eh, por el territorio, por los recursos naturales, eh, donde hay un problema de acceso a derechos. La paradoja de este tipo de cobertura catastrofista es que si bien el sentido de la urgencia, la noción de crisis y la noción de problemas son reales y hay que cubrirlos, Está estudiado que eh, este tipo de noticias generan temor en la población y que el temor lleva a la inacción y a la apatía, con lo cual nos perdemos la oportunidad de llegar al público, de cambiar comportamiento, de cambiar actitudes, de sensibilizar. El otro tipo de cobertura periodística en temas de biodiversidad cae en lo que los analistas llaman el esteticismo. La naturaleza queda reducida a un paisaje bonito que sirve para la contemplación humano, humana y por eso hay que conservarla. Se pierde de vista todo el valor que tiene la biodiversidad. Hay que recordar que con la biodiversidad comemos, con la biodiversidad nos vestimos, con la biodiversidad nos curamos, con la biodiversidad construimos nuestros hogares. No hay un decálogo, no hay un manual preciso acerca de cómo deben ser las coberturas en temas de biodiversidad. Sin embargo, yo creo que hay tres cosas que no podemos nunca perder de vistas y que hacen a mejores prácticas en coberturas periodísticas en temas de biodiversidad. Por un lado, ponerle la voz de los actores locales a nuestras notas. Muchas veces trabajamos con informes, con análisis, con investigaciones, con las voces de grandes ONGs, pero pocas veces están incluidas en esas noticias las voces de los perjudicados o las voces de los protagonistas en el terreno, en el territorio. Entonces no debemos olvidarnos de incorporar las voces locales. El segundo punto que yo creo que no podemos eh, evitar para una buena cobertura ambiental tiene que ver con combinar con la noticia local, coyuntural, del momento en temas de biodiversidad, con la información científica disponible. Incluso no estoy hablando de información científica a nivel global, sino con las voces de los científicos locales o nacionales. Y en tercer lugar, algo que siempre vemos que faltan en el periodismo ambiental en general y sobre todo en el periodismo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad, que las notas señalen a responsables del problema. Muchas veces las catástrofes son naturales, eh, estamos malditos, es un castigo divino, bueno, nada más lejos eh, de la realidad. Muchas veces los problemas de biodiversidad tienen que ver con responsabilidades políticas, con respons responsabilidades empresariales, con responsabilidades de sector eh, privado, y nuestras notas muchas veces no los señalan. Por supuesto que es difícil a veces en nuestros medios señalar a empresas o señalar a políticos. Bueno, es uno de los temas que tenemos que debatir como periodistas. Cómo meter en la agenda mediática temas que comprometen y que son incómodos incluso para nuestros medios. Porque tocan intereses económicos, intereses políticos, en los cuales a veces los medios también están involucrados. Y por sobre todas las cosas yo creo que falta un enfoque. Hablamos del enfoque catastrofista. Dar dimensión del problema, de la urgencia, de la crisis. Eh, el enfoque esteticista. Qué lindo que es todo y qué bueno que se conserve. Pero falta un enfoque, el enfoque del periodismo de soluciones. Es un enfoque muy interesante que no solamente se basa en eh, historias positivas o historias de éxito individual o finales felices. No, no, no, no. Se trata de contar el problema junto con las historias de quienes están haciendo algo y qué se está haciendo en torno a ese problema. En este módulo van a encontrar eh, varios manuales y guías de coberturas de temas de biodiversidad. En medios van a encontrar piezas periodísticas y comunicacionales eh, de interés que afrontan problemas y al mismo tiempo muestran posibles soluciones. Esperemos que les sea de agrado. Les mando un saludo desde acá, desde Buenos Aires. Un saludo de todo Claves 21.